Lo real es que en este momento hay un video muy fuerte sí. de las cámaras de seguridad. ¿Qué pasó, Charlemont? En el country Los Aromos, en la zona de Escobar, eh, hace muy pocos días, el día 14, la gente de seguridad recibió una llamada de parte de Cinta Fernández denunciando que alguien había ido a romperle la puerta de su casa de, no sé saber, bueno. si una patada, con golpes y demás. De hecho está el video donde ella cuenta y está mostrando cómo le arrancaron la puerta y demás. Pero también la gente de seguridad al mismo sí. tiempo le este, confiesa de que acompañando ella a otro lote, vieron cuando Cintia empezó a arrojar gas pimienta contra los, este, los invitados a una fiesta. Donde se encontraba una mujer embarazada Exacto. y también menores. Ahí Exactamente. Ahí estamos viendo. y entonces, entonces, en, los, en los barrios privados se graba todo. Todo. Claro. Entonces que... tenés la denuncia de parte de Cintia por... La rotura de la puerta. Tenés la denuncia de la gente de seguridad hacia Cintia Fernández. De los vecinos, ¿no? Y de los vecinos por haber tirado gas pimienta. Y tenés la denuncia del papá de uno de los menores que estaba en la fiesta, que obviamente se fue con la cara irritada como consecuencia del gas pimienta. Claro, mm. afectado. ¿Cuál es el orden de los hechos? El primer llamado qué? es el, el de ella, donde dice, me rompieron la puerta. Pero claro, el, único... el primer llamado claro. es el de Cintia, porque le Exacto, rompieron, la, le rompieron puerta, la puerta. Pero le rompen la puerta en el contexto de inseguridad de un vecino que va y le rompe la puerta. Ella se entiende le que le rompen la puerta como consecuencia de lo que había sucedido, pero... Entonces, ¿cuál ah, es el orden? Claro. Vuelvo, ¿cuál es, es, es el orden? Política. ¿Tenemos el video de Cintia ah. donde denuncia públicamente que le rompieron la puerta? Vamos a ir mostrando. Sí, este es el video, a ver. A ver. ¿Sí? Está mi puerta, ¿no? Ahora. Yo le había atravesado un tornillo para poder cerrarla. Así quedó en el momento, ¿no? Esto. Miren. Miren. Hermoso, ¿no? Hermoso. Todo esto despegado. Así quedó. Y cuatro arandelas. Que no, no las puedo encajar, obviamente, ¿no? O si sea, allá puse cámara. Alarma. Tengo que blindar las puertas, miren. Mira. Y cuando no encuentro, me tiembla la mano. ¿Estamos, no? Esto lo sube Cintia a las redes sí, sociales. Claro, porque exacto. lo habla como un hecho... Sí, sí, como bueno, arma, exacto, no, Pero, no, ¿es un ver? hecho de inseguridad? Porque yo vuelvo a repetir, en los barrios privados todo se graba. Si alguien te va a tirar una puerta sí. a patadas por una, un hecho de inseguridad o por una locura galopante, alguien lo, lo va a demostrar. Pero esto, ¿por qué se lo hicieron? ¿Se sabe? No, porque la denuncia que hace la gente de seguridad mezcla los dos temas. Por un lado, mezcla el tema de lo que sucedió en el lote 183, que es el que le pertenece a Cintia, e inmediatamente cuenta que cuando acompañaron a Cintia al lote 178, Cintia empezó a tirar gas pimienta. O sea, no se entiende si una cosa es consecuencia de la claro. otra. Pero no es la primera vez que Cintia no, problema tiene con los problemas. No, tiene varios problemas. Acordate cuando una vecina la acusó de, de haberle dado los productos ya gastados y demás. el de, de sí, de, los, de, de los paquetes que de de paquete, en el de, de, de correo, que quedaban en la puerta. Que y se lo había quedado se, una vecina. Los productos. Sí, ella en realidad no tiene muy buena relación con... Pero con pobre los... la gente acá, de seguridad, pero ¿no? Para entender qué pasó acá adentro. Porque una cosa es que te tire la puerta abajo no, porque hay un vecino no. que está loco y una cosa es que te quieran robar. Se... Ella habló de una puerta blindada. Lo que pasa ahora. que la secuencia sí. lógica, yo no sé si se claro. fue exactamente así, pero la secuencia lógica es, hay una fiesta a las 003, va, apenas, apenas eh, comienza el nuevo día, ella <risa> va, se ve que no querían bajar la música, va a, a saber, y empieza a tirar las la Tira es las una locura. Pimientas. Claro. Porque en todo caso donde llamás, a, se encontraba... llamás a seguridad y decís, che, hay una claro. fiesta, que baje la música claro, o algo. Sí. Es que, debe, es que perdóname, Mujer llamó, en... es que ella llamó a seguridad. ¿Y? En el comunicado está, y ah. de hecho... No, ellos, ella, a, ella ellos llama a seguridad porque le rompe la puerta, pero no si... por la fiesta. Sí, pero en el comunicado de seguridad dice que la acompañaron a ella al lote donde estaban este, haciendo la fiesta y que ahí vieron cuando ella comenzó a tirar gas Está pimienta. bien, pero a ella le... Ah. primero le rompieron la puerta. Se supone que se pero, ella bueno. No defiendo la violencia claro. de tirar gas pimienta, pero chicos, o sea ¿quién se cree con Tapa tanta impunidad la de ir a una casa Tapa y romper una puerta? puerta tirar pero tenés puerta que hacer una... investigar, yo creo que claro. tenés que hacer la denuncia, las cámaras de seguridad de cualquier claro. barrio privado sí, igualmente, van a captar quiénes Igualmente las fueron. cámaras de seguridad en los barrios, yo también vivo en un barrio privado y por ejemplo la primera cámara de seguridad que tengo es en no. la esquina. Yo, gracias a Dios, tengo yo mi casa llena de cámaras, pero si no hay un montón de cosas que Pame. no me entero. Te puedo leer el, el texto para Por tratar supuesto. de comprender un a poco. Ver, en ver, este ah, barrio vive en Cubero también con mi cabizcón. Son mi te Vamos a tú, vamos a tratar de dar Ah, un también. Un Tartu, A ver, a ver si se, se entiende el orden. Informe sucedido el día 14 del 4 en el lote 183-178. Mediante el presente informe, el directorio de este barrio informa lo sucedido según informe de la empresa. X, no importa. Siendo la 003, se recibe un WhatsApp en Grupo Alerta Aromo de la propietaria del lote 183, señora Fernández Cintia. O sea, empieza la señora Cintia Exacto. a llamar a la guardia. Solicitando que se acerque rápidamente presencia de la seguridad en su domicilio, ya que le rompieron la puerta de la casa. Entonces este es el orden. A raíz del aviso se hace presente en la casa de la propietaria... Personal de guardia acompañada por el efectivo policial. Según dicho del personal de la guardia de seguridad, observan a la señora Cintia Fernández dirigirse al lote 178 donde se celebraba un evento para comenzar a arrojar gas pimienta a los invitados, no. motivo por el cual la seguridad procede a evacuar a los invitados, entre los cuales se encontraban muchos menores. La propietaria claro. de la unidad funcional, Pero, 183, salvo, salvo que haya ido un tipo a querer tirar la puerta abajo, y, a... y ella y responde re y con, y el, gas pimienta, y con claro. el gas pimienta. que para. Es la de defenderse. De pasó, sí. Pero si eso es así, ella debería haber reconocido que quien va a romper la puerta es alguien de esa casa, porque... Claro, claro, a sacar claro. Y bueno, debe tener información. claro pero si tal... siente que nadie hace claro. nada. Yo no la estoy justificando ni avalando, pero creo que vivís con tus menores, te abren claro. la puerta de tu casa. ¿Qué vas a esperar que pase? Salvo claro. que pase pero lo llamó siguiente, seguridad. Pamela. ¿Te a seguridad y pasó algo? Salvo que haya pasado esto, que ella se haya quejado telefónicamente o vía WhatsApp, no le hayan dado bola, no. alguien fue, le pateó la puerta y ella como ir? represalia sí, pero, pero, fue y tiró ¿Cómo a la, la gente va a ir a una propiedad privada y, y a patear y romper diría. una puerta? Es una locura. ¿Y por qué se la agarran con Cintia? Porque reacciona ante una reacción, ante una reacción violenta de otra persona. Pare... Todo esto es una locura, por donde lo mire. Sí.